Chan, Ahora sí. Mm. Ahí está, estamos yeah. No sé, yo escucho algo que está de fondo por ahí, no sé. Sí, yo tengo a Diego que está, nada. Eh, ah, está, está, está. Pero no tengo ah, manera sí. de irme porque vivo en un. Monoambiente <risa> Ya lo sé, ya lo sé <risa> Mandales saludos Cosas cosas de la vida, de cuarentena <risa> Es verdad Muy bien eh, Muy bien, de una bueno forma Qué gusto buena. verlos, tanto tiempo Ay, ah, sí mm, mm. Mal, mal oh, Rodri, nos te vemos Claro, nos te vemos desde el show de De, de, THM, de THM, más o menos y desde antes de la pandemia. Para el final para el final 2019, wow, boludo, pasó más de un año. Un año y medio. Increíble. Es un montón de tiempo. Y a vos, Megum, más o menos por ahí también. Sí, sí. Mm. Nos íbamos a ver, y cuando nos íbamos a ver, fue el ensayo de ¿Es en Tuesday. Claro, estaba por decir eso, más o menos por febrero o marzo, ahí fue la última vez. Sí. Sí, sí, sí. Ah, voy a llorar. Bueno, cuenta con una transmisión de reencuentro. Sí. La verdad que sí, sí, porque algunas que otra vez estuve viendo sí, las transmisiones de, de Full Mecha y algo. Más o menos ahí, más o menos, me enganché desde el trabajo. Cuando podía, chusmeaba un poco. Bueno, ah, y bueno. Para que la gente se conecte. No Dale, buenísimo. Ya tenemos un espectador. Uy. Oh. Bienvenido. Bienvenido. espectador Bienvenida. fantasma. Ah. <risa> ah, me parece que es el bot. Ah. ah. Hola, <risa> bot. <risa> Hola, bot. ¿Cómo le va, señor Bot? ¿Todo bien? Espero, espero que disfrute del show. Ah. <risa> Bueno, estamos acá esperando que entre la gente. Y eh, mm. ta -tan, ta -tan. mientras tanto no hacemos nada. Mm. Nos ponemos al día. Y que la gente nos agarre en medio de, de, de la una charla. Es que estaban hablando. Totalmente out <ríe> of context. Total, después esto se es, es, sube, queda grabado. Y... Ah, tata está. Ok. No se, no se preocupen que esto después lo subo a YouTube Y sale todo lo que está mal Va a salir ¡Uh! ¡No! no sin edición, no sí, pues, Decían bueno. cosas que no tenían que decir No tenían que entrar a hacerlo ah, Corte, corte, sí, bueno a ver, partamos Se va la edición Que yo se dividido en dos En dos pantallas Porque si no, no ah, Por lo menos se ve la cámara un poco Claro, eh, sí, sí Así que eh, Qué interesante el cruce igual, ¿no? O sea, arriba, abajo, izquierda, derecha, y ustedes dos así Sí, que... sí. Ah, sí, estaba ahí. O se quedó divertido. Pero bueno, mm. eh, independientemente. Uf, la idea, lo bueno de que se sumara la gente y se copara uh -huh. también por si les querían hacer preguntas. Uh -huh. Y yo tengo claro esto, sí. Ah, eh, mira, vos. Sí. Las cosas que nos entera sobre la marcha. Eh, igualmente eh, ya lo, lo voy a decir al aire me da igual eh, si mm. lo que tenía para sortear se los quería regalar también a ustedes directamente por si no lo tienen ah oh, ok gracias eh, gracias es el, es el poder de la piratería ah. Uf, aguante ah. eh, tengo para para sortear ya les digo mm. Entonces, ¿esto? Sí, ¿eh? Eh, ahí tenemos para sortear, entonces, ah, lo tengo al mando, El recital del Arc Casino, si no lo tienen. ¡Oh! Buenísimo, no. <ríe> La verdad que no. Bien. Y. Eh, oh, qué lindo, qué lindo. Eh, no lo estoy encontrando acá, pero era, tenía descargado un disco de Jean eh, Nice. ¿no, oh. ah, no lo encuentro. Eh, no sé ya aparecerá. No, lo, es que lo. Oh. lo subía, está subido a un. A un mm. drive. Ah, tata. Así que no, no se preocupen, después lo voy a compartir todo por un drive. Dale, dale. Sí, sí. Mm. Los vecinos hacen ruido. Sí, acá recién pasaron las sirenas, no sé Creo qué pasa Todo muy raro. Uf. Está complicado por todos lados, que si no son los controles son las ambulancias y si no son las ambulancias son los bomberos y no sabes qué mierda pasó Aparte es re violento porque la, la, las luces empezaron a parpadear No, qué, no, qué feo, qué pero carajo Bueno, eh, bueno no, no, no encuentro ahora pero tengo preparado ahí un, un drive para, para compartir eh, Dale, tranqui, cuando puedas, no hay problema eh, Después se lo voy a pasar, ah, ya se conectó alguien mm. eh, eh, ahora sí, hola, el que haya conex, se haya conectado Buenas Hola Uno, Dos, tres, ahí está, buenas Philip Las tres mechiquis <risas> <risas> Chan Me Hola Hola Bueno, eh Ay, sin barba ni bigote, no, pero bueno. Ah. Me, me, me vino un, un recuerdo muy perturbador de Cartoon Network con eso. Qué carancho. ¿Qué ¿Por qué? De, las de sábado por la mañana junto con los osos Berenstein y Flat y Pingu. Ah, no, no recuerdo. No, yo tampoco. Creo que dormía los sábados a la mañana, imagínate. <risa> tenía que hacer está bien fue es un, un, un buen ingreso un buen ingreso bueno charlando no hablando todavía de nada eh, pretendíamos que fuese una charla autocontres para todas las personas que llegaran uh -huh. eh, llegaste en ese momento sí, sí. De, así. así que gracias por mm -hmm. sumarte a esta conversación sin sentido. <risa> ya tomará forma el asunto. No sí, te preocupes. Claro. Sí, Recién arranca. Eh. Ah, sí. uh -huh. ¿Qué e es Oye, que hay hay un bueno, movimiento bueno. monárquico en Argentina. ¿Cómo ¿Cómo Uy. ¿Qué Uy. Una pregunta? Eh o sea, pregunta. en <risa> <risa> ¿Qué pasó? ¿Cómo política? ¿No? Fuera. Uh. Ah. Pero es como inevitable con la situación que estamos viviendo, ¿no? Ah, pero y supongo que cada quien piensa en su mm. forma de pensar. Yo en lo particular no, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Eh, mm. Pero bueno. Eh, así ah. que mientras va llegando más ah. gente... Eh, eh, comentamos a Philly a en eh, eh, que va a haber un sorteo, se van a, a regalar a través de una consigna, eh, el recital del Art Casino, sí, cosas gratis, así que si estás... Eh, si, si sos buena gente, vas a compartir este, este directo para que más gente pueda participar. Yeah. Buenas, retrojuegos. Retrojuegos que El chivo antes, de comienza. Ayer ya se ganó algo en la transmisión de Carabajos. Ah, muy bien. Ah, miércoles. Así que bien a ver ahí. Si, si hoy se, se vuelve, se vuelve a ganar algo. Así sigue la racha. Mm. Eh, uh -huh. bueno, esas bocinas. Bueno, digan que Uf, que les... Bardo, Bardo, ¿qué pasó? No sé, no sé, alguien que se, se se quedó ahí clavado la bocina mal, no sé qué le pasa a la gente. No, vete. ah. Pero bueno. Eh, eso. Eh, la, es un recital, reitero lo que estaba diciendo, el recital de Lark en Ciel, Lark Casino, es un recital de 2015 uh -huh, eh, sí. que, ya tanto tiene ah. Sí, a full eh, ah, ¿Cómo pasa? Bueno, estaba, Hyde estaba, como es, promocionando, no sé, nuevo single o nuevo álbum, no me acuerdo Sí. Hubo un par de cosillas que estuvo tirando en el canal de YouTube Que encima fueron de transmisión En el momento no quedaban archivadas O sea que si no lo viste en el momento Se jodieron <ríe> Nos jodimos el otro día, también me enteré Tres horas después de que ya había estado Y cuando quiero ver, ja, ja, no está más Diablos. Pero bueno Sacaban material nuevo por el 30 aniversario del ARC, Así que hay que estar atento a eso Sí, sí, esas cosas eh, No, responde la pregunta de Philip No, esto digital, todo pirata me lo, me lo pirateé el... el... Jueves a la noche. Eh, Teléfono. y que, eh, que siga sonando. Las cosas no. que pasan en vivo. Eh, no hay problema. Desconectar. Ah. Eh, Descolgar sos... y que quede ahí. Eh, Bill, ¿De dónde sos? Ultramar. No sé. Es muy perturbador. Eh, eh. Ah, de España. Ah, bueno. Ah, en ah, ¿serio? Ah, este cuando bien? no conoces? Bueno, de, del otro lado. Bien. En nivel internacional. Ah, la pelota. Es y, Filipe, uh, eh, saludos por pero... uh, el Buena pregunta. Sí. sí, no. Ah, hay una diferencia horaria importante. ¿Qué haces despierto? ¿Qué ¿qué como cinco horas, un poco más. Aquí. Está trasnochando. Sí, es la, tras, mm. la trasnoche de la música, sí, pero algo empezamos. Totalmente. Oh, acá ser las nueve de la noche y la verdad es que no doy más. Bien. <ríe> Hace como 12 horas que estoy arriba. Oh, bueno, eh, vamos a arrancar entonces así. Dale, esta Sí, porque pa aparte para la mayoría la semana arranca mañana. <ríe> para mí terminó hoy. Claro. Eh, sí, sí. Bueno, eh, estamos aquí entonces con mm. Mebu y eh, Annie Singers, no necesitan mm. mucha presentación, pero se las voy a hacer igual. Así que, eh, una a una, eh, las invito a que mm. comenten, eh, hagan una breve introducción a, a ustedes mismas. Así que vamos a empezar de arriba hacia abajo, así que Sabri, bienvenida. Chan. <risa> Muchas gracias, Rodri. Espero que vaya todo bien por ahí, que la cuarentena sea... Lo más pasable posible, yo por acá laburando, no hubo cuarentena para mí más que 10 días el año pasado y nada más al principio Nada, eh, como dijiste, soy Annie Singer entre comillas, porque tampoco es que tengo mucho tiempo en esto Pero siempre estuve muy, fui muy underground, empecé cantando en karaoke de los eventos, de los primeros eventos de en japonés y así, y allá por... No sé, 2002, más o menos, 2001, 2002, ya, ya no me acuerdo Y esporádicamente aparecía Si tengo que ser honesta, recién empecé a tener eh, Así como, a estar en el escenario en el 2017 con, Junto a Paula, ayudándola con su proyecto de The Maya Project Argentina Que de paso, visítenla, búsquenla en YouTube están en todos lados, en YouTube, SoundCloud, en Facebook, en Instagram Hacenos lindos, súper lindos cover de Maya Sakamoto Así ah, que bueno. estuve mucho tiempo con ella ah, Mucho tiempo lo que fueron que dos años más o menos Que pudimos hacer esto en vivo El Año pasado <risa> fue complicado para todos Así que lo que era en vivo por lo menos Empecé colaborando así como me ha propuesto a varias personas que somos del ambiente Y que han sacado lindas cositas Y nada, después de a poquito y por empuje de mucha gente más me dijeron, y dale, ¿cuándo teníamos a cantar? ¿Cuándo tenés tu show? Y bueno, de a poquito fue, fue saliendo el asunto de cantar en eventos, no sé, en las yukai, en el jardín japonés, con las jornadas, y etc. Después, bueno, también participamos con, con Pau en el primer recital de megu que fue en el 2017 también, ¿fue en 2017 o 2018? Sácame la duda. <risa> ya ya, ya, ya la cabeza no me da. 18. Ahí está, estaba bien, había sido un, un tiempo después. Qué me encantó No, nosotros nos conocíamos ya hace tiempo Pero yo la conocía a ella de, de hace mucho más Y De a poco fui, fui Participando junto a ella Para cantar también. Bueno, después también empecé a, a tocar con los chicos de SDF1 Que es una banda que viene hace No sé, 15 años, más o menos Es una de las bandas más viejas del fandom Para el caso Y que han tenido su, su buen tiempo de hiatus La falta de bajista Y ahí es donde caí yo en el 2019 Tuvimos un añito haciendo cosas Y bueno, cuarentena strikes el año pasado Y nada No estábamos poniendo las pilas Para hacer muchas cosas más Y vamos a ver si en algún momento sale algo Ya veremos Nada, vos, vos con Rodri te conocí Por los chicos de THM Que fue que empecé a colaborar en el 2000, mitad, en fin, pasado mitad del 2019 Y nada, ahí también estuve un poco sé yo Y haciendo un poco de, de por mi parte Ahora estoy totalmente inactiva En verdad no perdí las ganas de cantar Si tengo que ser honesta eh, Me consume mucho tiempo el trabajo no Tengo vida casi Entonces ya no, le voy, ya no puedo aportar nada Por decirlo así entonces no no sé qué voy a no sé qué voy a hacer de momento estoy estoy muy afuera bueno sí me gustaría retomar el bajo aunque sea pero ni a eso tengo tiempo para ensayar si siquiera así estoy como muy muy out bueno pero qué pasa en el futuro armar, claro con el tiempo nunca se sabe mm. por ahí cuando pase, no es verdad te agarra de vuelta la. veremos mm. Veremos qué pasa. Sí, sí, sí. Por ahora estoy más o menos colaborando con la banda que tiene Nixo, que se llama Triad. Hacen cover de... es una banda tributo a Authorize Comes Mars, que está muy buena si quieren buscarlos en Instagram, en, en Instagram más que nada, como Triad Official Y está muy bueno, está muy bueno lo que estamos haciendo. Hicimos un par de, de lives por Instagram. Hace sí. un par de lunes atrás, hicimos dos, están en, la, en las historias en el, y en Instagram TV también Ahí estuvimos ladrando un ratito, nah, son recopados y es muy divertido lo que hacemos. aunque sea como para salir un poco, cantar un rato, qué sé yo, antes no, bueno, de estas bueno. últimas restricciones ¿Ves? Ahí tenés de a poco por ahí un poco como para ah, ir no. saltando y también está bueno eh, seguir probando otros estilos, otra, otra música, que es muy, está muy buena, la verdad que... Zory es una banda que, que evolucionó musicalmente, tiene, cambió totalmente, y es muy buena, desde de, de lo primero que hicieron hasta lo, lo último, es muy distinto, pero está muy bueno. Eh, bueno y por no. ahora. También, también bueno, hablé mucho. También. Le vamos a ver, tío me gustó me diste el, Dale. el para aportar que más adelante era lo que quería decir más adelante que independientemente mm. de el, el aspecto eh, de las canciones de anime eh, eh, es obvio mm. que ustedes, las dos tienen otro, otros gustos y otros intereses musicales que van más allá mm -hmm. de, de los openings y los endings claro y sí y supo también tirando el palo del rock y, y que sería interesante todo. después que, claro, que vayan comentando eso si, mm. si gustan Pero bueno, vamos a, a ver el resumen de Mebu Dale, okay, mi resumen fue súper... no fue resumen, fue... Es difícil resumir, pero vamos a intentarlo eh, Bueno, primero buenas noches eh, a quienes estén por ahí también Si hay, si hay alguien por ahí conectado este, bueno, yo arranqué uh -huh. prácticamente igual que Sabri, más o menos en esa época, 2002, 2003, en Karaoke. Uh -huh. Era ir al evento, anotarme el karaoke, para mí eso era lo más de la vida. Eh, sí. <risa> y, <risa> sí. Era, esperaba toda la semana para ir al evento y practicaba las canciones, y bueno, era, era el, uh -huh. mi razón de ser de ese momento. Y bueno, con el tiempo... Se sí, sí, sí. fue dando la oportunidad de, de estar en una banda de anime. Hacíamos anime y hacíamos sí. también eh, sí. covers de J-Rock, hacíamos temas de Learken Ciel, sí. de Glay, de Siam Shade, de Luna Sea, o sea, de todo. Eh, sí. Y también había algunas cositas de, sí. de rock, sí. no sé, en inglés. Ah, era como bastante sí. integral la banda. Eh, bueno, arrancamos en el 2000, a fines del 2003 con la banda, se llamaba Raven y estuvimos bastante tiempo tocando en eventos. Mm. Eh, cuando terminé con esa banda estuve un ratito, un ratito unos meses, eh, mm. sin, sin hacer nada, sin actividad, y bueno, se dio la posibilidad de armar otra banda que se llamó Level Up, mm. que tengo entendido que siguen mm. todavía tocando con, con su formación. Mm. Con ellos estuve dos años, y bueno, mm. después eh, decidí como hacer mi camino solista, cantando con pistas en eventos, que, que fue una cosa que se empezó también a, a poner de moda de alguna forma, eh, empezó a ser algo más, más típico, eh, y bueno, en el medio también estuve participando con otras bandas, con otros cantantes, eh, como que tenía también esa posibilidad ¿no? de poder eh, cantar eh, de invitado con, con, quien quiera, con quien quería cantar en ese momento, eh, uh -huh. con Sabri también compartí escenarios, uh -huh. bueno, uh -huh. la verdad es que es algo que me gusta mucho eso también, ¿no? compartir con otra gente del ambiente el escenario y cantar juntos, uh -huh. eh, y hubieron, hubieron proyectos también por ahí dando vueltas, más cortitos, eh, y bueno, hasta que llegó el momento donde me pude como uh -huh. asentar en una banda, uh -huh. que es la, la que estoy ahora, que es Fulmeca. Eh, que todo arrancó porque me invitaron a grabar un video con ellos, a hacer eh, la voz de, de un tema. Ellos eran solamente batería y bajo en ese momento, y después eran todos invitados. Y bueno, después de ese video quedó muy buena onda, a los chicos les gustó eh, cómo cantaba, a mí me gustó mucho ellos la, la dinámica que tenían. Y bueno, un día se, se oficializó, digamos, mi, mi ingreso a la banda, eh, fue, fue oficial, y bueno, desde ese momento, que fue a fines del 2019, creo, sí. 9, eh, sí. Eh, sí, sí. Estoy, estoy re perdida uh -huh. con esto de la cuarentena con los años no. Sí, no, es, que, es que hubo un año perdido, mal. No pasó, eh, no, no, no <risa> claro. No, no existió, eh, no tuvimos vida en ese entonces. No. Prácticamente. Y, <risa> sí, tal cual. Eh, sí. Y bueno, con ellos pudimos no. hacer dos shows en vivo, y cuando ya teníamos más o menos planeado más shows, nos agarró la cuarentena y dijimos, bueno, claro. ¿qué hacemos? Eh, todos súper eh, hiperactivos que no nos podíamos quedar quietos, dijimos, listo, hagamos videos de YouTube como sea, o sea, con lo que cada uno tenga en su casa, con el celular, una lucecita, lo que haya. Y así sí. empezamos a armar el canal de YouTube, que nada, el año pasamos llegamos a, a filmar, no sé, como 20 videos, una locura. Pero ah. estuvo bueno porque también nos dio la oportunidad de seguir en, en vigencia, ¿no? De, ver, por más de, no estar, claro. de, de que no estábamos en un escenario, podíamos seguir haciendo música de alguna forma, mm. y, y a mí también me sirvió mucho para mantenerme activa, porque claro. yo tampoco dejé de trabajar, pero bueno, mi trabajo por ahí es más tranqui mm. porque son menos horas, wow. y nada, estaba estudiando también, pero bueno, trataba como claro. de alguna forma seguir en, en, en la marcha. Este, y bueno, y hasta ese día, hasta hoy, desde ese día hasta hoy estamos así, eh, grabando videos, eh, nada, armando cosas, tratando de mejorar día a día las producciones. Eh, tratando de no parar, ¿no? De estar siempre constantes, eh, de, hacer, de hacer, haciendo algo, eh, grabando, armando canciones nuevas, eh, nada, como que no, no paramos un segundo. Y, y nada, y eso. Eh, por suerte tuve esta posibilidad de seguirme manteniendo en contacto mm. con la música. Sí. También con, eh, en este último año estuvieron haciendo, si no me equivoco, vos me sabrás decir mejor, eh, muchas colaboraciones internacionales. Sí, mm. sí, eso fue, fue increíble. Ajá. Qué sé yo, no sé si fue por la cuarentena, pero de alguna forma también nos, nos dio esa posibilidad mm. O, o esa idea, ¿no? De convocar a alguien de España o de Chile para colaborar, eh, que por ahí en otro momento no, no, no se le hubiera ocurrido. Y tuvimos también la suerte de que esas, de esas personas que aceptaran, porque por ahí era gente que tenía muchísimos sí. suscriptores en YouTube. Y nosotros la verdad es que recién arrancamos y, qué sé yo, teníamos el no ya, era como... Ya. Pero, <risa> Creo que también eh, hubo, hubo otros factores que, que hicieron que, que esta gente quisiera colaborar con nosotros eh, Nada, la garra, por nos ponemos las ganas eh, vale. Tratamos de hacer todo lo más profesional que se pueda el, con lo que tenemos, ¿no? Porque, nada, cada uno... Es que igual, ustedes tienen mucha pulenta, si tengo que ser honesta Suena muy bien, este, hay mucho, ¿cómo decirlo? Nosotros lo entendemos para el caso Pero alguien de afuera ve eso Y entonces le, le inspira, le dan ganas de participar Y decís, sí, sí, quiero Vamos a probar a ver qué sale Y, y aparte, es, sirve para ambos lados Sí, sí, tal cual, tal cual Esta es la parte de la transmisión en la que se tiran loas mutuamente, ¿no? <risa> lo, ah, bueno, pero <risa> no me sale. <risa> es muy es muy sincero además porque nosotras ya nos conocemos eh, y nada como que sale así del alma del corazón que tal cual es bueno para la gente que se está sumando eh, Carrie que se agregó también eh, no sé si ahora se escuchará bien eh, puedes hacer preguntas pueden hacer preguntas si quieren acá a las sí chicas. sí sí son bienvenidos a consultar eh, traten de no no decir ninguna palabra ah, por favor ah, Ojo. Eh, no, no, no. Ah. Y, y bueno, como dice ahí, sorteo. Va a haber un sorteo más adelante. Y. Eh, había algo interesante que en lo que me quedé pensando. Ah, encima de Socarri ya se ganó algo también ayer. O sea, todo el mundo acá gana oh. cosas. Sí, y vuelven por eso, vuelven por, por los sorteos. Ah, está, ta, ta, ta, ta. Quieren más, quieren más. Eh, Estábamos diciendo no, no, no. al principio, no. así en modo autoscontext, eh, a medida que iban llegando, eh, un poco lo oh, ¿no? para atrás, que, que veníamos estando en estos años no pasó, ¿no? en, estos últimos, en este último año. Sí, y, año y medio casi. Año, <ríe> y yo pensaba, ¿no? Eh, el contraste por ahí justo que me gustaba full con, con la banda haciendo videos y que vos te, te tuviste que hacer el parate. Eh, y para hablar un poco ¿no? de cómo cada quien hizo el esfuerzo por encarar de alguna manera eh, esta situación y que eh, es muy importante, me parece, no visibilizar que eh, la gente siguió trabajando y y cuidándose, sí, ya que estamos hablando en la parte seria para eh, caso. Sí. Y, sí, sí y buscando maneras de, de hacer otros proyectos y, y cómo uh -huh. la virtualidad no lo que decía Mew respecto de la gente que se abrió también internacionalmente a colaborar uh -huh. eh, como o sea, se, se habilitó de algún modo una opción que por ahí no está no Siempre estuvo, pero por ahí uno no lo tenía tan presente y, Tal cual. y abrir un poco el nicho, ¿no? Mm. Eh, en el caso de usted es que También la situación fue, fue como, no sé, no, no sé qué palabra aplicar, pero creo que se entiende. Es el hecho de que todos tenían las ganas y la necesidad de seguir... Eh, no, voy a sí, sí, seguir sí. dando todo este a talento De, de todo, seguir, sí. a pesar de toda la situación De alguna manera hacerlo sí. Trabajar, ay no llegué a leer lo que, lo ah, que Ahí lo hicieron. pongo, y, voy vuelta y, y trabajar nunca pares, esencial Y sí, tenía que ir todos los días a la planta Exacto, gracias a la pandemia tuve un ascenso Y ahora tengo un poco de home office, bueno, bueno. Home office. Muy bien, bueno, sí, es ahí. bueno eso Sí, también uh -huh. En mi caso ver, yo bien. trabajo en gastronomía Así que no paré nunca, como le decía a los chicos al principio de la transmisión, tuve solamente 10 días eh, de cuando inició con él hasta el... ¿Eso fue que el 20 de marzo que inició? Claro. Sí, hasta sí. principios de abril fue que, tuve, que estuve en cuarentena en casa y después nada, tuve que volver a, al ruedo viajando todos los días, también trabajo seis días a la semana, entonces... Prácticamente no paré, de hecho recién voy a tener vacaciones después de un año y medio de estar trabajando sin parar eh, Ahora, la, en una semana más, me tomo vacaciones por fin, de una buena vez eh, No, quiero llegar? no doy más, te juro <risa> Quiero Ay, ver si al menos en esas dos semanas que tengo puedo llegar a hacer algo, lo que sea, no importa Como que lo algo. pienso, voy a intentar, vamos a ver qué pasa <risa> Por ahí o sea, a generar material para futuro, no lo sé. Eh, no, no es que acá alguien de te ¿De qué tan la muerta la o viva la esté? La <ríe> Pero, qué sé yo. Bueno, acá eh, fíjate. No, tengo... Motivo a hacer videos, gracias a eso, pude conocer gente muy buena onda y aquí estamos. Y sí, es verdad, bueno, era justamente lo que, lo que me gustaba sí. comentando hace un rato atrás. Sí, que, sí. Que, bueno, sí, mucha gente que se abrió a esas posibilidades, decir hay que hacer algo, bueno, y empezamos, aparte ¿no? de las redes nos conectan con todo el mundo, entonces las posibilidades sí. están ahí, y es como vos decías, el no, sí, siempre está, entonces es esperar la respuesta contraria y que se ve y que sea, que sea maravilloso. Tal cual, sí, sí. Mm. Bueno, otra cosa que a mí me, me, me, me generó algo positivo en cuanto a la pandemia, primero que pude terminar mi, mis estudios, eh, porque la virtualidad uh -huh. es, es diferente, eh, uh -huh. fue mucho más dinámico el, el, el, el año, y uh -huh. bueno, pude terminar eso, y por otro lado, eh, nada, pude empezar a dar uh -huh. clases de canto virtuales, que por ahí, uh -huh. si yo lo pensaba en presencial, era todo más complicado, y uh -huh. ya virtual es algo tan, tan fácil, o sea, te conectás, puedes hacerlo con cualquier persona de cualquier parte del mundo, si querés, yo eh, claro, sí. tengo un alumno de Chile y jamás en la vida a se ver, hubiera ocurrido ¿sí? hacer algo así, <risa> o sea, dar clases virtuales Pero bueno, uno se acostumbró mm. también a esta nueva modalidad eh, y a sí, sacarle sí, provecho sí. Eh, una, una modalidad que llegó para quedarse Claro, así parece Fíjate que es algo era algo totalmente normal en otros países y ahora bueno. Nos costó como un año acostumbrarnos a esto. Bueno, yo no me acostumbro porque casi no, no hago transmisiones ni de casualidad. Las poquitas que hice, creo, dos o tres fueron el año pasado, nada más. Bueno, vamos a ver si esta transmisión te, te, te hace entrar un poco en training. Claro. Claro, hay que entrenar Sí, porque es raro al principio. Es, es, no, no, no, o sea, parece una, una pavada, pero es raro al principio No, es raro, más cuando lo tenés que afrontar como solo, por decirlo así claro. O sea, estando así, hablando en grupo, es otra cosa Hay dinamismos, este, es todo un viene y un lleva y trae Hay, es, es diferente, pero cuando estás solo sí. no sabes cómo pilotearla Que fue lo que me pasó con las únicas dos transmisiones que hice eh, no, no pude, me costó, o no tenía los ánimos y no sabía qué hacer, no había preparado nada, peor, y no me salía nada así de una, improvisar, no, no, lo mío normalmente, es sí, más difícil. No, pero es lo más difícil eso que decís, a mí me, me ha pasado, ¿eh? no, no, siempre tuve ese mismo miedo cuando he transmitido sola, sí. en vivo, digo, ah, y ahora cuando se genera ese silencio donde decís, eh, oh. nadie no escribe nada, nada, no sé no, qué. No, entender. peor ¿no decir, ¿hay alguien ahí? ¿Hola? Más que nada que digo, virtuales en la virtual es una clase de espiritismo, decían los memes. Claro, hay que tener un plan B en esos casos. Ah, no sí. sé. Bueno, digo, por eso está tan bueno lo de esto de generar colaboraciones. Sí. Eh, claro. Para que, bueno, supongo que es una forma también, ¿no? Eso de, de que la virtualidad igual genere cierta, cierto aire de como que están todos reunidos en una fogata y la estamos pasando re bien. Y, El humito y, en 8 bits. ¿no? Claro, está todo pixelado. Sí, sí, sí. Sí, igual con Tengo la internet <ríe> y ahora se pixela todo igual así que... Sí, olvídate, no importa que tengas 300 megas y el, el coso anda mal anda mal y anda mal. Sí. Eh, bueno ahora estamos prácticamente conectados de, cel de los celulares así que de sí. eh. caso qué computadora ya eso quedó atrás no no digas eso que tengo que recuperar mi windows <ríe> No me eh, lo va a recordar que tengo que reinstalar el mío. Eh, pero no, bueno. se me cago, pero tengo que cambiar un disco que compré hace seis meses. Y no pude... No, eh, date cuenta, me compré otro sólido y no lo pude instalar todavía. Seis. No, qué terrible. <risa> bueno, bueno eh, vaya. Llevándole un poco de vuelta a la parte de la música. Eh, Dale. Para la gente que por ahí le, les interesa saber eh, esas cosas. Eh, mm en relación a como todo este periodo, periodo previo ¿no? eh, a la pandemia, cómo iban armando los repertorios, eh, no. qué temas son sus preferidos, por ejemplo. Es que antes de todo esto, bueno, con Megu y otra, hay muchas personas más que estaban por colaborar. Estábamos armando un tributo a lo que es la serie de Carol on Tuesday, que si les interesa la pueden ver, está en Netflix. Es muy linda, es muy musical para variar Nos llegó, nos pegó fuerte, es hermosa Más allá de toda la historia que tiene de por sí De, de estas dos chicas que se encuentran por la música, justamente Y, y venía haciendo todo re lindo Y nada, cuarentena strikes, hard sí. Con ese F 1 estábamos también ensayando también estaba, No teníamos fecha para entonces, en marzo Pero a lo mejor... Nada, mitad de año, primavera Que son las fechas que solemos tener en las jornadas Ahí en el Jarin japonés Y nada, también quedó por ahora, es un parate eterno Ya veremos qué pasa Bueno, con THM yo me di de baja Por el hecho de que no tenía tiempo directamente Fue una banda que pegué muy buena onda Mucho feeling con todos eh, Fue... Fue con todos No es mutuo porque no eran dos Pero éramos todos Todos tuvimos muy buena sintonía ahí El show que vimos ahí en el Roxy estuvo genial Creo que fue el último mejor show Que he tenido en mi vida Y bueno, nada Ojalá haya alguna oportunidad Futuro con alguna banda Con algo, con lo que estamos haciendo con Triad De vuelta con Megu Sacarnos la gana de hacerlo de Carolina Aunque sea de manera virtual Como sea Ajá, hay que, hay que ver el resto de la gente, que esperemos que se prenda. Sí, seguro que sí. sí. Ahora, creo que ya en, un, en este tiempo que ha pasado, muchos nos hemos podido preparar un poquito mejor como para afrontar las cosas de esta manera. Sí, creo que sí. Después, después, no, no sé. Yo, aparte mío, no, no estaba preparando nada. Ya sabía que con mi trabajo... Y va a ser súper reducido los tiempos. Bueno, el año pasado, al final del año pasado, colaboré con los chicos de Aries también, que estuvimos haciendo un live, no live, porque después se transmitió para el caso. Así que ahí canté un par de temas de, de anime con ellos. De paso, y aprovechen ellos, bueno, Aprovechen todos los que están escuchando para entrar a, a todas estas colaboraciones, a ver todas estas bandas. Ajá. Uh -huh. eh, que pues Video Game bueno. Band, de CDF1, Arias Anime De Maya Project, por el amor de Dios Por favor, Full meca, sí. Son muchos, hay mucho material es por ahí rondando Sí, ustedes busquen en Youtube y así Hay de todo Bueno, y las canciones que, que más te gustan Uff, eso es difícil de decir Yo creo que hay una lista interminable ya hasta allá llega, hasta no sé dónde. Porque encima no es que estoy copada con alguna canción actualmente. Sí me quedé con la vena de hacer gurengue, que lo tengo ahí y nunca lo pude terminar el fucking cover. Y después no sé. No hay algo que me esté volando la cabeza en este momento. Sí estoy viendo muchas series, pero después de ahí no se me ocurre nada puntual ahora. ¿Qué series estás viendo? Varias, a ver Uff oh, ¿Por dónde empiezo? Hay una que es de De un De un chico que toca el shamisen Se llama Majiro no Oto Y bueno, esa también es muy linda Si les gusta los instrumentos clásicos japoneses También Hay otra más, más vieja creo que fue el año pasado Del anteaño Que era Kono Oto Tomare Que tocan el Koto Si conocen es un instrumento de cuerda enorme japonés Que lo tocan sentado este es el Yamisen es con una especie de guitarra de, de tres cuerdas que lo tocan con... No les sé el nombre a los, a los accesorios, pero nada, búsquenla, está en transmisión, es muy linda. ¿Qué más? Hay otra de música con futuro, se llama Vivi eh, Fluorite Song, algo así, que es de una diva virtual, es un cyborg en verdad, y como los cyborgs y los humanos se empiezan a vivir de acá al futuro pero luego hay consecuencias al respecto y nada vienen del futuro a tratar de evitar esas cosas y la que está involucrada es una cantante virtual no virtual porque es presencial no pero es un cyber qué más qué más qué más qué más estoy viendo varias <ríe> hay otra donde van le hace el opening y Hyde le hace el ending que es este Mars Red que trata en la era Edo era no me acuerdo pero está buena también es de vampiros para variar eh, ¿qué más? ¿Estás viendo todo a la estoy vez? Más? Estoy viendo todo a la vez Porque <risa> encima los lunes a mí me ponen Cuatro series Y entonces en la semana me las reparto Mientras las veo a la ida y a la vuelta del colectivo del claro, bueno. trabajo Una es Freud Basket que está la, la última temporada Así que nos estamos llorando las la verdad. Sabrás con Sudaki, estamos bien. <risa> este... Y ahora cuando salga la película de Slandang, Una locura eh, Wait, ¿qué es? que me perdí? Yo no ah, sabía, ¿eh? Sí. Yo tampoco, ¿qué? ¿qué? Es eso, ¿Qué es eso Sale una película de sandang Wow ah, No tenía idea de nada O sea, va, estoy contando los días para la de Sailor Que es este jueves Ah, muy bien, no las estrenan en Netflix Las dos de Eternal que cubren el arco de, del circo Death Moon eh, ah, ah, sí ¡Oh, my God, ¡Por fin! Es genial, no puedo creer, yo lo esperaba de parte de Crunchyroll, que ya habían transmitido Crystal, y entonces decís, bueno, van a adquirir los derechos para pasar eternal, ¿no? Les ganó de mano Netflix, fue genial. Sí, se roban todo. Mal, mal, mal, Netflix empezó a meter mucho anime, así que bien, bien, bien. Sí, que se porte amigo? bien. Ah, re, perdón, estoy escuchando lo que dicen ahí atrás. <risa> <risa> perdón, ¿Sí Así se reescuche. No Así no se puede. No. Las intimidades. <risa> chan, chan, chan, chan. ¿Qué? No, igual no se escuchó. No se escuchó Hola, clarito. Diego. Ah. <risa> No, encima no. tengo los auriculares, así que no, no está ni enterado de lo que no está pasando. ¡No! Ahora está, está jugando al wow. Así que van a escuchar al está. Ah, ¡Wow! Arre que no. Uh, ah, bueno, y, eso era no muy cierre. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué música, qué series estás ahora aprovechando ah, este tiempo? Eh, mira, series La verdad. Eh, yo no, no soy de mirar mucho, mucho anime, sí miro como series muy puntuales, por ejemplo la última que vi fue Carol and Tuesday, y después ¿Sí? no vi más mm. nada, que fue mm. antes de la pandemia. Eh, mm. Sí, soy, soy bastante especial en ese sentido, como que tiene que ser algo que, no sé, que me recomienden mucho, tipo, mira esto y lo mm. miro, porque no, no, no, soy impaciente, no, no sé, como que no, no me engancho, no, no sé. Eh, pero y más cuando son las ¿eh? series en curso esas cosas son más difíciles claro es como que bueno no, no sé la eh, paciencia de estar viendo uno a la semana qué sé yo sí y aparte Ay, que igual a mí que la, es la eso, semana se me pasa así entonces claro está bien para eso ah. y aparte verlo en el viaje también está bueno y yo como camino al laburo y no tengo que tomar eh, transporte Tampoco tengo la posibilidad como de, de tener, viste, el tiempito de mirarme la, la serie, pero claro. en algún momento voy sí, a encontrar yo es, alguna. Eso es algo que empecé a implementar el año pasado justamente con la cuarentena, y que me sentía, más allá de que viajábamos re pocas personas, nada, me sentía un poco más segura en ese aspecto y podía estar ah, tranquila es mirando bueno. algo, saber que podía, sí, sí ocurrir, podía ocurrir, cualquier cosa siempre, eso no importa para el caso. Pero estás más tranquila. Pero, sí, así que no sé cuántas series me liquidé el año pasado, en los viajes nada más. No, acá nosotros vimos, eh, acá en casa, sí vimos series, no de anime, vimos unas, unas de zombies, mm. o sea, encontramos ahí unas series que ya no me acuerdo el nombre. Eh, Kingdom. ¿Cómo? Kingdom. Kingdom. No, ay, no me puedo acordar. ¿Cómo era que? Bueno, ya me voy a acordar. Mm. Eh, vimos dos así, íbamos cambiando de género, después vimos bien. Eh, más de fantasía, de, to, íbamos como chusmeando a ver qué onda. Algunas eh, vinieron, sí. otras no, otras fue como. Oh. Eh, <risa> <risa> las dejamos. Pasa. Eh, sí, sí. Pero después, no sé, en cuanto a la música, eh, mm. bueno. Esto de grabar videos por ahí, de grabar para la banda, me hizo obviamente estar muy... Escuchando mucho anime, eh, buscando temas, viendo qué podíamos grabar. Eh, mm. Después conocí una banda, como terminé de estudiar y tenía que hacer la tesis, que todavía no la hice, la tengo que hacer. Eh, yo, estudié, <ríe> yo estudié música, no. tenía que hacer, tengo que hacer un concierto, bueno, armar toda una cosa mm -hmm. virtual también. Y, claro. y nos habían dado para elegir un género, mm. y yo elegí un género que me gusta mucho, que en realidad lo elegí porque salió de, de un poco de lo japonés, que es el pop barroco, eh, mm. en realidad me inspiró un poco Yuki Kashiura, eh, no sé si conocen, bueno, Sabri sé que sí. Eh, Vas a tener que, que, que extenderte un poco. Sí, sí, sí. Eh, Yuki Kashura es una compositora japonesa que eh, tiene agrupaciones de cantantes femeninas que hacen temas eh, mezclando voces pop y voces líricas, eh, y mezcla muchos instrumentos y hay mucha orquestación. Eh, sí. y hay mucha, es como muy sobrecargado todo, y eso es lo que hace que se llame pop barroco también, además de otras sí. características, ¿no? pero esa música a mí me siempre me encantó y dije, voy a buscar por ahí bandas que no sean japonesas, porque meterte en la música japonesa es todo un tema, todo, tiene otro código todo, eh, un poco complicado, entonces dije, bueno, voy a buscar algo que vaya por ese lado pero que sea, no sé, en inglés o no sé, otra cosa más occidental. Y, y encontré una banda que se llama Florence and the Machine, que calculo que la conocen, ah, no sé, porque... No, no me suena el nombre. Pero es, eh, mm. sí, es, es conocida igual. Y nada, mm. la, las canciones son increíbles, la cantante tiene una voz in, inmensa. <risa> eh, y aparte ella buscar su performance, todo, no, no, es increíble. A mí me... y uh -huh. empecé como a, a escuchar un poco esa música... Empecé a volver a escuchar a Lana del Rey, que no, la había escuchado en su momento mm. y nunca más le di Lilla. No sé, como que empecé a profundizar por esa música, por ese lado, eh, con instrumentos más, eh, no sé, arpas, violines, celos, eh, todo eso, mezclado mm. un poco con no sé, guitarras eléctricas, bajo, batería, teclados. O sea, una locura. Linda mezclolanza, hermosa. No, el concepto de una ópera rock, digamos. Claro. claro y, como que ese lado. Igual. Lo que tiene también ahora es que en esta época se fusiona tanto, tanto todo, que a veces es difícil sí. eh, definir un género como es esto. Eh, hay sí. como una mezcla, pero bueno, va por ahí. Y nada, en, ese, en este último tiempo estuve escuchando mucho ese estilo de música. Después en general la verdad es que me gusta mucho la música de los 80, a mí me, es la música que me, me, me toca el alma. Eh, sí. Sí. Y los que somos de esa época es así, aparte. Sí, sí. Y todo lo que sí. es melódico, baladas, todo eso a mí me encanta, me puede. Sí, eh, vale. Pero la verdad es que no, no, no suelo tener así como una banda, tengo mm. como varias o mm. varios temas que me gustan. Eh, mm. Nada, soy como también un poco especial con eso, como con los series de anime, uh. con cositas. Soy muy chapuán. Ah, pero no. está bien. Está re bien <risa> o sea, tener varios gustos, o sea, eh, encasillarse. Sí, y no, qué sé yo, por ahí elijo, elijo alguno de que otro, viste, no soy de que escuchar mucho, mucho, mucho, eh, que por ahí eso, mm. yo me, me gustaría poder sí ser más, más amplia en eso, pero nada, es como, escucho lo que en el momento también me necesito, ¿no? Claro, no, sí, es el, también, es ¿no? verdad. Semana. Sí, exacto. Escucha ciertas cosas. No, pero... Eh, uh -huh. Por ejemplo, hace... también el año pasado uh -huh. estuve escuchando... Eh, Taylor Swift sacó dos discos, folk, que me uh -huh. volaron la cabeza. ¡Ah, mira! Eh, y no sé, son hermosos, y quizás no es una cantante que escuchaba, eh, no me gustaba toda su música, pero esos discos que sacó últimamente, nada, la, uh -huh. me, me volaron todo, y dije, bueno, qué sé yo, es como también eso, ¿no? No... no no juzgar y decir ah no pero esta cantante es muy así o este cantante tiene no, este género entonces nada buscar también no como necesariamente siempre que... están estancados en un género pueden ser totalmente ah, versátiles tal cual sí sí sí eso está mm. bueno no no no prejuzgar uh -huh. antes decir no bueno por ahí tiene algún tema bueno o qué sé yo o que me guste sí eh, eh, uh -huh. y nada. creo que por ahí por ahí sí, sí. vale la cosa <risa> uh -huh. y, y películas y eso no no ¿Van sí. sonoras de películas? Eh, sí, me encanta. Sí, sí, sí, sí. Eso me encanta. Eh, bueno, Hans Zimmer es un, un compositor que, que me encanta. Eh, vi un video hace poco que le hacían una entrevista nada, increíble. Eh, después, mm. nada, música de películas por ahí sí. Tengo esta cosa de que la música de los 80 Hay muchas canciones que son de películas Y que, nada, sí. las tengo ahí como, como que eso, viste, tiene su, su magia, ¿no? Porque como pertenece a una película O quizás a una serie eh, Tiene ese, ese toquecito de nostalgia De que te hace acordar por ahí alguna escena O algún personaje O la película en sí y te da como esa, ese extra ¿no? de, de, de magia Sí, sí ¿Y, ¿Y cuál es entonces? Sería así como la canción que, que te conmueve full time, digamos. Qué difícil elegir una, ¿no? ¡Oh! Pero, es difícil, son no sé, muchas. Por ejemplo, escucho el tema de, de Dirty Dancing y nada, es como que lo tengo que gritar, no lo puedo cantar, lo grito, así, Una loca. Oh, <ríe> <ríe> Pero te hablo de ese es que estilo, sí. ¿viste? Como, ¡ay, ese tema, por favor, esa película! Eh, no sé eh, cuál de todos es? los temas de la película eh, ay, eh, cómo se llama mm. el, que, el que él está ahí ella, y la levanta ella the el el time, final... time of my life eso sí, estaba ese, por no así no me salía el nombre eh, ese ese tema me encanta es como que después los de flash dance también los temas de flash dance también. me encantan eh, mm. Feel, ese y el otro que no me acuerdo ahora, eh, que también es hermoso. Eh, no, eh, hay otro que es más lento. o más mayor. She's like uh, the wind. Ahora después de esto van a ir a escuchar. Era de ahí, no me acuerdo. Es de la misma cantante, pero no. Se me, me confunden. Eso. Ah, no. Sí, sí, sí. Hola, Se me confunden y... las pelis. Sí, ¿viste? Es que sí, son parecidas. Sí, ay, se mezclan. Tengo una, tengo una en la cabeza. Entre la Dirty canción. Dancing y Flash Dance se mezcla todo. Sí, sí, tal cual. Eh, ah. Bueno, por ejemplo, quedé muy, muy fanática cuando vi Los Miserables, la película de las canciones también, de I Dream a Dream, o On My Own, entonces, ay, no, no, esos temas me marcaron muchísimo, <risas> me encantaron. Fueron como épocas también, ¿no? Cuando vi la película quedé como... Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Que uno se queda así. Sí. No soy tan fan de los musicales, eh, pero, por ejemplo, en esa película, sí, me, me, me llegó bastante. Eh, después, por ejemplo, me estoy acordando cosas así, que de repente se me vienen a la cabeza. Miraba mucho la serie esta, Glee, no sé si ustedes la miraban. Sí. Eh, y hacían unas, ver, unas versiones de temas que estaban buenísimos. Eso sí de hecho, sabía. Conocí temas por ellos, y, bueno, de, y después encontré bien, el original, bien. o sea, no, por ahí ni conocía la sí. canción Y gracias a muy ellos bueno. conocí un montón de temas muy buenísimos muy eh, oh, nada, es, es, sí. esa, esa serie me gustó mucho por ese lado, ¿no? Mm -hmm. como que eh, Me hizo conocer bien, mucha bien. música eh, Traía a colación cosas viejísimas que sí. para las nuevas generaciones justamente Y bueno, a lo mejor cosas que nosotros también nos perdimos en su momento Tal cual, sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, de es... de, de Gly, una de las creo que uno de los especiales que más la rompieron fue el de Rocky Horror. Sí. Tengo entendido, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Estuvo muy bueno. Sí. Mm. ¿Y, y vos, Auri, cuál, ¿cuál sería tu banda sonora así de película? Ah, de película, ya iba, ya me, me quedé con la pregunta anterior, porque si te iba a responder la anterior, sería Roxette. Ah, bueno. Okay, sí. La banda sonora de mi vida ah, <ríe> Que sigue vigente Encima ¿Fue ayer o fue hoy? Que Mari cumplía 63 Cumpliría Y sacaron un single nuevo Está ahí en Spotify. Steak, ¿se llamaba? Sí, ahora están sacando un montón sí, de cosas Lo, escu lo escuché hoy, para el caso Que quedaron mm. pendientes Hay mucho que quedó pendiente Pero está posteando casi siempre cosas Así que Sí. Y, y de película. ¡Uf! Hmm, hmm, hmm. ¡Qué difícil! <ríe> no sé, también son muchas, es mucho de lo que mencionó Megu también para el caso. Mucho de lo que es de esa época. Sí. Ahora acá Nico me tenía en la cabeza con este del... El... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba esta peli? ¿Cómo se llamaba la que estabas cantando? La cucaracha, le dicen. Al ah, el The Greatest Showman Que también uh, es un musical con Gil Jackman Y es muy buena t Qué buena música tiene también Es verdad Sí, es verdad Y acá alguien me estuvo taladrando la cabeza <risa> La vi hace unos meses La vi el, hace un año atrás, la peli, justamente Y aquí alguien me estaba taladrando la cabeza La última semana <risa> <risa> ta ta Así También eso, ¿no? Es como ¿no? lo que <risa> más tengo presente en este momento <risa> Te levantas a la mañana, es como un jingle publicitario y no, no puedes evitar eh, ¡No! Perdón. <risa> <risa> Tengo que hacer la pregunta. ¿Me ah. la, la pregunta, eh, digamos, soy obvia bien, de todas las transmisiones, uy, uy, que uy, uy, sí, si, uy, van por, por su vida, ¿sí? Y aparte que tienen, digamos, la facultad de poder cantar, cosa que yo no, eh, sí. Si, Van por la vida cantando jingles publicitarios. No, no, no, <risa> no. <risa> no porque además es, no. Esa es mi compañera no, de trabajo. <risa> yo no tengo tele o sea, no es, tengo es cable, es, nada. Entonces no, no, no conozco las propagandas, no, no conozco nada. No se Oye, te pues, pegan. Creo que uno en te algún momento cuando era chico o adolescente por ahí, pero después es como que. Claro. Ya no. En la radio, lo que escuchas en la ah, radio bueno, por ahí, sí. nada más. Pero tampoco sí, no, es no que, bueno, tabula. lo escuchás y por ahí en la cabeza, pero no sí. verbalmente, cantarlo. Bueno, quiero que sepan que son las primeras dos personas en sumarse a una transmisión de este canal eh, en confirmar que se puede salir de la maldición de los ingles publicitarios. <risa> sí, Hay esperanza. Bueno, sí. Guarda con trampa, mira. yo no, yo, yo me la paso cantando, en publicitarios, es, eh, eh, es bastante Guarda con las trampas, están diciendo por ahí. Ah. <risa> es bastante problemático, pero sigue sin haber canje, así que... No, se puede, se puede, es cuestión de poder mental, ah, re que no. Claro. <risa> Ay, ay, ay. Qué sí. bueno. Lo tenía que decir. Era, era inevitable, era necesario. Ah, eh, está muy bien, está muy bien. Sí. Hay excepciones a la regla, ya verás, ya ves, mejor no dicho. Está bueno, está bueno. Ajá. Y, y para corrernos del ámbito musical también, ¿no? Para seguir mm. conociéndolas desde otro lugar. Sí. Eh, de chicas, ¿qué juego jugaban? ¿El sí. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque yo jugaba con las muñecas, los ponis, los pinipón. Sí, muy, yo también. Muy 80. Sí. Yo jugaba, me acuerdo que jugaba a ser cajera del supermercado, me re gustaba esto de pasar ah. las cosas, agarraba las cosas que tenía en la habitación sí, sí. y las pasaba así y hacía como que era ah. la cajera. Claro. No, eh, ah, pero está, está yo bien. Jugaba, sí, sí jugaba, me acuerdo hacerla, jugaba como que tenía tra distintos trabajos. Después era secretaria de, ah. de, de no sé, de, de un doctor y tenía una carpeta donde ponía, oh. no sé, nombres inventados y la, la hora de la, sí. la, del turno. Y hacía ah. como que venía mi hermana bueno. y decía, hola, soy Pepita y tengo turno con el doctor Tal. Entonces yo agarraba la carpeta y la. No, no, re... ahora lo pienso y digo, wow, qué elaborado todo. Eh, sí, <risa> ¿eh? <risa> O sea, tenías eh, vocaciones, varias vocaciones de chica. Iba probando, <ríe> ¿viste? Tremendo. Como decía, bueno, cogera. Sí secretaria, después me acuerdo que siempre, siempre tuve sí. la, la vocación de ser maestra, entonces a mi hermana que es más chica le hacía claro. fotos, le hacía con la computadora, que en ese momento era súper básico le hacía ejercicios ah, sí. y le hacía como, eh, oh. como trabajos prácticos en hojas, ¿viste? y le ponía eh, problemas, dibujitos y le, le enseñaba, claro. le hacía hacer ejercicio Qué malvada esa, Ella estaba Ay. re contenta porque después Ay. iba a la escuela y ya sabía un montón de cosas Ay es bueno eso <risa> sirvió es lo importante eh, nada después los juegos nice. de, no sé las bombitas de agua eh, saltar sí. la soga me encantaba sí es verdad, es verdad, es verdad. el elástico tenía y retomaría de esos juegos ay me encantaría volver a saltar la soga Uf, sabes que sí no sin sí, no, sentir no sobra, que, ¿eh? no sé, que me duelen la rodilla o esas cosas claro. Ah, no, sí, así en grupo, qué sé yo Claro, eso Ay, de entrar, qué. ¿viste? De a dos, de a tres, sí, justamente oh. Era A la primera sí. que la cagaba, ¡fuera! <risa> <risa> y yeah, así, pero no, fuera Sí, después juegos de no, mesa Mil, no, mil para años ver. en hacer eso eh, Bueno, con los chicos, ¿viste que en la juntada de los viernes hacíamos juegos de mesa. Juegos de claro. En la juntada de los viernes. Ya van a volver. Siento que pasó de hace mucho tiempo. El uno. Ah, que es muy actual el uno. Sí, yo no. Creo que nunca jugué. No. Nos sacamos el cuero. Dios mío. Es el momento de la matanza. Nos matamos, cuando al uno, era buenísimo Nada, de chica lo que pasa es que soy hija única, entonces tenía que arreglármelas como fuese Pura imaginación Era así, era pura imaginación, era dibujar las cosas en papel, recortarlas, pegarlas y no sé, hacer cosas para las Barbies, para los ponis claro. y así hacía esas cosas, hacía toboganes de papeles, de arcoíris, me acuerdo, cosas así, y tiraba las muñecas por ahí, qué sé yo. Me hiciste acordar así. que una vez me... Hice la... ¿Se acuerdan de Yuya? Sí. sí. Bueno, yo me había hecho la... Yo obviamente hacía que era Yuya, y me había hecho la nave espacial en, en papel, ah, y, y hacía que co la colgaba en la pared. Y hacía que, como que entraba, no sé, no, no me acuerdo, pero me acuerdo que hacía la puertita que se abría así para arriba, todo en cartulina, y yo pasaba. Claro, por ahí sí. Y era Yuya. Esa imaginación que uno tenía cuando era chico se las arreglaba para esas cosas. Se armaba No sé, sea, yo no tuve un canal electrónico de chicas, así que era buena claro, imaginación. todo era, era sí, lápiz, papel era, eh, y los muñecos. Tal cual. Sí, sí, sí. Los bloques, todo, qué sé yo. Sí jugaba wow, las consolas en la casa, en la casa de mis compañeros primarios, o sea, que era, la, que era la, el Family, el, el NES. Sí. Y después, nada, la computadora para mí llegó en el 99, imagínate, mucho más adelante. Pero ya había empezado a usar PC en, cuando tenía 12 años, en el séptimo grado. Ah. Justo ahí había poner un par, poner un par de 2.86 en su época, sí. en el 94. Sí, sí, ahí. Sí. Y, bueno, y ese fue el camino de ida. Uf, y videojuegos, empecé chicas hecho, no, yo no tenía, siempre era de prestado. Y después empecé a ir a los arcades más o menos, también en 95, 95, 95, 96 fue el camino de ida. Y de ahí hasta que murieron Básicamente hace un par de años atrás De hecho la última vez que fui a Arcades En verdad fue No fue hace tanto Cuando todavía se puede ir ahí acá Al shopping de Linears Pero en verdad estábamos jugando al tejo Así que no, no cuenta tanto eh, Sería en 2016 La última vez que fui allá a Chile Que ahí sí me desquité Jugué al Dandan Revolution Ya que acá murió hace muchísimos años atrás eh, y a Luis Manía y esas cosas que a mí me encantan Todos los juegos de música, de ritmo Que hace ya como, no sé, perdí la cuenta 15 años ya que juego todo eso Y después los juegos de carrera Le entraba al SEGA Rally en el 95 Y los hacía a pelota a mis compañeros de secundaria Ay, Vamos, en los que estaban en línea de A8 en los arcades uy, Nos sacábamos el cuero, era genial y vos, Mew, ¿tenías algún, tenés algún videojuego? Eh, yo empecé con el Family también de chica. Eh, sí, igual Mario, al Pac-Man, los juegos típicos, al Tetris, claro, sí. al Bomber, Bomberman era buenísimo. El Bomberman Mira, es lo más, de lo más, es lo mejor que hay. Después había uno que no me acuerdo, eh, que era de uno de unas navecitas que iban rompiendo ladrillos que eran ladrillos eh, y a veces eran placas como de metal, que no las podías romper. El Battle Space City. Space Invaders. Sí, ese, el Battle City, También. Me encantaba ese juego. Ah, eh, pasa que también se parece un poco al Space Invaders. Ah, bueno. Todo, no, Todos esos juegos ese, así. vos decís, el que tenía el águila. ¿O el Galaga. Claro, el del águila. Ah, sí. Eh, bueno, tenía un cartucho que tenía como 100 juegos, no sé, y más o menos el Circus. Bueno, ahora me estoy acordando. Uy, uh, eh, po Mapi. No, Popeye no, no, me, no, lo recuerdo tanto. Quizás lo jugué, pero muy poquito y no, no marcó mucho en mi vida. Mm. <ríe> pero eh, sí, sí, me acuerdo de esos, así como muy presentes. Después, bueno, ah, cuando no, llegó bro. la compu, jugaba mm. a, lo, a los de al Wolfenstein, al Doom. Eh, claro. No me acuerdo qué más había así como de. De tiros. O sea, tenés la beta shooter. <risa> o sea, de un lado están las carreras y, a, y abajo tenemos a, a, a, a la gente Sí, sí, claro. sí. El contra. Pero porque también creo que eran los que había, ¿viste? No es que elegíamos mucho. Eh, claro. Este juego, bueno, juguémoslo. Y. Ese. Y mi viejo jugaba mucho también, entonces, bueno, compartíamos también esos gustos. Ah, qué buena onda eso. Claro, yo creo que era, el secreto fue este, que él se compraba los juegos para él, mm. y yo jugaba porque, bueno, estaba el, el juego Obviamente, funcionaba así. Nosotros sí, sí. que somos grandes ya sabemos que es así. Es así. Eh, bueno, eso, y después la verdad que no, no seguí jugando juegos. Eh, no, no soy una persona así que juegue muchos juegos. Eh, nada jugaba lo que aparecía en la compu lo que podía jugar en ese momento y después ya no no, no seguí eh, después en, en, quise jugar al al pump it up y nada soy de madera no. <ríe> no nunca coordinar los pies estaba rindo no, yo quería eh, yo le puse le puse onda pero sí. no no no ah, está bien era difícil al principio no te lo voy a discutir me voy a entender rendí. el tema del BPM y todo eso. Decís, me me, me acuerdo, ahora que nombraste el Pump it up, me acuerdo, eh, por allá por el 2003, 2004, eh, que en los anime pasaban no, videoclips de las canciones del Pump It up. Sí, ah, ¿no? sí. Bueno, ¿verdad? fueron las primeras, los primeros acercamientos al K-pop de esa época. Sí. De hecho, sí. Al viejo K-pop. Sí, ahora con la, las voice band de 13, 14, 15 sí. miembros. Esos son todos iguales, arre ¿por qué los guardiaba? Sí, qué sé yo. Eh... No, pero bueno, hay bandas buenas igual, ¿no? No voy a discutir. Son cuestiones generacionales también. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Pasa que también te enterás de, de, cómo, de cómo es el trasfondo de todo eso Y te da un poco de menos sí. ganas De, de escuchar eh, También Es verdad, hay sí. cosas que son medias, Como lo, los eh, Los yo. exprimen de tal manera Que nada, son como mm. robotitos Y, y nada, van saliendo sí. como de una fábrica En masa Y nada, es bastante culera no la, la, la realidad, pero bueno Sí, sí hablando justo que Sabri estaba diciendo lo de la cyborg y los android mm. como que un poco mm. se, se ve esa realidad eh, mm. trasvasada a, a, a esa industria, ¿no? O sea, sí. la construcción de bailarines y cantantes perfectos eh, y, y todo sí. el show performático. Sí, sí, sí. Sí, sí es verdad. sí Estamos yendo a eso el ya, de, de hecho. sí el especial de Blackpink de Netflix, yo la verdad que no conocía el grupo, no, ah. no, no estaba muy metida, y me dio curiosidad mm. para, por ver eh, qué decían, ¿no? cómo era toda la, la historia, y bueno, te contaban ¿no? cómo empiezan en, un, en una, academia, mm. una especie de academia, eh, donde obviamente trabajan sin parar, tan, creo que tienen un día de vacaciones cada dos semanas, están así a full practicando, ensayando, cantando haciendo, mismo ahí adentro hacen como audiciones para ver quién se queda, quién se va toda la presión, gente que está lejos de su familia, que no sé, por ahí deja todo para estar ahí adentro y por ahí ni siquiera lo logra pero bueno, son experiencias y está bueno el documental porque muestra como ese lado que uno no se imagina tampoco creo que sea exactamente así quizás está hecho también un poco para mostrarlo mm. por Netflix pero bueno te, te da como claro, una sí. idea de cómo puede llegar a, a hacer mm. el, el tema ahí ¿Es que, participaron sí. alguna vez un reality eh, de un ca de casting sí de reality no o sea nunca llegué a estar en en un lugar así tipo reality mm. no no de un reality no mm -mm. estuve en el casting de bandana porque justo. Oh, mira. Cuando... Sí. Cuando tenía 16 <risa> era una. Ajá. Eh, sí, fui a. Y ni me gusta. Sí. Aparte yo era re, re, re friki, así re nerd, no, no, no era nada que ver con el perfil que buscaban. Y era re tímida, oh. pero era como tímida, pero me mandaba igual, no me importaba. Y fui así al casting, Está bien. <risa> no me importaba nada. Eh, Nada, mandé un CD. En ese momento mandabas un CD en un sobre con una foto, no sé qué. Y te llamaban sí. y te decían, bueno, venite al, al, al, al encuentro, creo que era un, en el hotel, no sé si era el Sheraton, uno de esos de acá de Puerto Madero. Sí, en esa época a se usaba mucho. A las 7 de la mañana con God. mi mamá, haciendo ah, la fila. ¿Yo temprano? Eh, sí. Yo entraba oh, al God. colegio a la tarde, entonces a las 7 de la mañana nos levantamos, ah. fuimos al, al casting... Eh, mm. Yo con unos pantalones cargo o sea, todas estaban diosas y yo nada que ver. ¡No! Eh, Lo es que te entiendo. Y, y bueno, y fuimos ahí, tuve que, oh. que audicionar con otra gente, tipo Rondita, y no. estaba el jurado sí. ahí, qué sé yo. Y nada, y nos daban una, una lista de canciones, un cancionero, para que practiquemos en una sala aparte, y, y nada, estaban todos ahí, todos wow, se miraban al espejo y bailaban, y yo estaba así como cantando bajito con mi hojita, Ay. <risa> no, fue muy gracioso, y nada, después me no tocó estar ahí, estar ahí con todos, y, y nada, que Ay, en esa quedé, en esa etapa, que me acuerdo que, mm. claro, yo estaba súper desapercibida ahí, porque estaban todos súper wow bueno, súper nerviosos, eh, y bueno, y salí de ahí, me sacaban fotos, yo encima no me gustan wow. las fotos, estaba como pone el carterito acá con la, la cara así. Mal, ay eh, Dios. Bueno, y sí tuve que ir de vuelta, creo que al mismo <risa> lugar. Y, y en esa etapa tenía que cantar sola, eh, estaba yo sola con el jurado, y bailar, o sea, hacer como más tipo... <risa> Nada, canté así requiétito. Eh, Odio. Eh, Odio, ¿Te acordás que cantaste? Canté un tema de Cristina Aguilera, me parece. Oh, eh, bueno, bien. No, sí. Porque era la época también. Era medio... Ven sí, sí. Así. ven conmigo. ¿Qué? Me ¿Qué? Estaba pensando en ese tema. Creo que fue ese, sí, sí. Estoy 90% por ya, segura que era ese. Es el primero nada, que se yo, vino a la cabeza. época época. Yo me balanceaba nada más, ¿viste? Era como... Cantaba así y bueno, dijeron, no, mirá. La verdad que fueron re, re, re buena onda. Dijeron, no, mirá, eh, bueno. estamos buscando a alguien con... Eh, sos muy afinada, me dijeron, pero no, te falta como esta parte más de, de performance, ¿no? en ese momento se usaba otra palabra, pero no me acuerdo, eh, bueno, sí, eso, sí. ¿no? como más mo moverse más, eh, más, más dinámica, algo social. así, no sé. Y me acuerdo mm. que salí de ahí, y yo estaba lo más bien, porque para mí también era una experiencia más, y no es que me la, me la recreí, y me pusieron la sí, cámara pronto, acá, tipo pues, a ver si llora, a ver ah, si ya. llora, y me seguían con la cámara acá. no Uy, la pucha, qué gay. Dios. No, horrible. Y mi mamá me estaba esperando afuera y nada, como que nos fuimos, qué sé yo. Después me dio un poquito de cosas, dije, me hubiera gustado, pero ¿Viste cuando te das cuenta que no es lo tuyo tampoco eso? Como que en ese ambiente tampoco era lo que yo quería al final. Pero estuvo muy buena la experiencia. La verdad que sí. Es que sí, todos por el caso, por de caso. Sí, sí, sí, sí. Y, y, y ahí fue cuando dijiste, wow. bueno, me vuelvo a los eventos. <risa> es que todavía, claro, en ese momento estaba recién yendo a los eventos a cantar en karaoke, o sea, recién arrancaba. Eh, tenía sí. como mi parte de, del anime y mi parte más de pop, de querer ser una popstar. Eh, claro. Entonces estaba como ahí, dije, no, ya fue, me voy a los karaoke, eh, ah. este es mi lugar, ya está. <risa> Bueno, sí, sí. también se, se, se armaba, yo ahora no estoy yendo, hace años que no voy a eventos de, de anime y eso, pero eh, mm. el karaoke siempre fue un, como un espacio así de, también de mucha comunidad en donde y, y, ir ahí y animarse a cantar y a exponerse, o sea, siempre fue, como fue un nicho muy pequeño, todos todo el mundo se conoce, entonces como miraba va, va, va fulana, va fulana, Hacer el Open de Digimon, qué sé yo. Sí, sí, de verdad. Tal cual, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, eh, sí, eh, creo eh, que era el momento de expresividad, no sé sí. cómo decirlo. Eh, podía así y no importaba nada. Claro, era relajado. Sin pasar, sin pasar vergüenza. Sí. sí, pues a nadie le importaba ¿eh? eso es lo que ustedes dicen ¿sabes? No, porque era la gana de sacar. tenías ganas, las ganas de cantar, sacaba la gana, la gana de cantar y ya está. El tema es que quieras, no importaba que lo repitieran, no importa. Tal cual, sí, sí. Ah, bueno, por ese lado. Y de ahí han salido talentos, varios talentos, así que. Ahí es como una, eh, un programa de televisión, ¿viste? Como que <ríe> salen mm. de los de los que. Es que la gente, la gente de los realities no lo sabe, pero eh, tiene que salir a buscar gente ahí. No, mejor no, porque después, después van a arruinar. No, mejor no. Ah, eh, sí, dejémoslo así, por favor. No, no, después terminás cantando en cualquier sí. lado. No, no. No, Dios mío, nada que ver a lo que uno quiere hacer. Ah. Déjenme ser. Sí. Ah. No, a mí déjame el canto en la ducha y ya está. También, todo sirve. Mientras uno sea feliz. Sí, sí. O, se, se está organizando para más adelante, por ahí otra, otra transmisión en algún momento, así con karaoke con como lo tuvo ayer, así que están invitadas a participar. Buenísimo. Eh, vale. Dale. Siempre que el horario me favorezca. Sí. Claro. Entonces, sí, sí. Es pues. complicada. Es bueno, no sé ahí si la gente que nos está escuchando, si tienen ganas de hacer algún comentario. ¿Hay alguien eh. todavía? ¿No se aburrieron por ahí? Sí, sí, sí, hay gente, hay gente. Solo oh, están, bueno. Están en modo incógnito. Ah. Incógnitos. La ah, cara, sí. Pero. Ah, son eh. bienvenidos a preguntar cosas siempre que no sea desubicado, todo bien. A ver qué, qué tienen para decir. Mm. A, a veces la gente no se anima, yo, a veces me siento... No, sí, sí, sí. Estoy acá hablando solo y, y, y como si yo fuese la voz representante de toda la gente que comenta y... y no. Nos bordemos. Claro. Están, están. Ahí está. Ah bien. Estamos, estamos, Ah bien. Estamos, estamos, muy bien. Eh. Algo que tengas para comentar retrojuegos. Algo en particular que sí, sí, no, no. yo estaba pensando uh -huh. eh, si el día, no sé, si mañana se termina la pandemia y tienen que salir uh -huh. a la calle, ¿cuál sería la primera canción que le gritarían al mundo? A la mierda. We are the champions, o sea, ¿por qué? <risa> sí, con todo el euforio y lo ponía Freddy. Fue Estoy sí, sí, sí. re jodido con las preguntas. Mm. What a feeling, así. Ah, sí, sí. <risa> y todos bailando en la calle. Sí. ¿Sabes qué, no? Está buena está esa, a eh, me gusta. Eh. Tiene, tiene sentimiento, la redundancia. Acá la gente está preguntando dónde pueden escucharlas. Tenemos material para escuchar de su arte. Uf. ¿Se puede escribir en el chat como para que lo lean? A ver sí, sí se puede. Ah, ah, poner el nombre, para que ah, se entienda cómo... Ahí puse el nombre de la banda. Ah, espera. Ah. Eh. Bueno, lo estás poniendo bueno, en el chat, en, <risas> en la parte privada. Ah, ah comentar, comentarios, comentar. ahí está. Comentarios. Ah, mira, me, bueno, me voy a ponerlo, soy una, soy, una soy una chica de aquellas, ah, así que, mirá. a ver. Uh, ah, miércoles que había un montón de... de, de 1, 2, 3, la toda, la tenía que hacerlo, que hacerlo lo que piensa. uy, esto ya, esto ya lo habíamos, claro, qué parte, sorteo, sorteo, ah, esto lo pusiste, España, a las 2 a.m., eran. uy, qué tarde, qué calor, oh, my God, ¿viste? ¿Viste? Eh, nos estábamos perdiendo de esto, bueno, mirando nos mirando las caras por las camaritas y nada más, claro. no, perdí, perdí un montón de cosas que estuvieron dijero, que diciendo, que sí, sí, ¿Sí? Claro, yo estoy viendo esto para escribir. ¿Puedo escribir? Sí. No tengo la opción para escribir. No, no yo, yo tampoco. ¿Sabes qué? ¿No? Estaba mirando no. eso. ¿Sabes qué? qué no? Solo puedo escribir al privado. Ah, qué raro. Ah, porque, bueno. está ah, en el porque a mí se. Ah, claro, exacto. A pesar de la PC, seguramente sí. Bueno, pueden, pueden escribir y yo sí. comparto. Dale, no dale. Da, da. Eh. Hola, ley de oscuridad. Hola. Bienvenida. SSD... Ahí. No. Ahí me pareció. Eh, Estamos compartiendo las redes de las chicas para que puedan ir a escucharlas. Mm. Ahí está. Ah. Okay. Ta, ta, ta, ta, ta. Ahí va Uy, escribí cualquier banana Ahí va <ríe> Si sí, digamos que las reglas Tengo un tanto muertas o desactivadas En su defecto Por cuestiones de que ya las comenté <ríe> Y puede que haya que falte que falte Porque nada eh, problemas míos en la cabeza. Yo, ahora, ahora te veo esto. Sí, sí, sí, sí. No, ahí iba va. a decir que lo, lo bueno de, de ah. hacer por ahí canciones, videos, es que la gente que por ahí todavía no te conoce puede ver cosas que hiciste antes y que para ellos van a ser nuevas claro. en realidad, ¿no? Que no, no ah. podés sí, dejar ah, abierto ah. también la, las redes para que ellos escuchen tus trabajos anteriores. Eh, mm. Y en algún momento, o cuando vos puedas, retomás, pero está bueno eso, viste, que puedan como también conocer lo que vos ya hiciste, sí. eh, y no mm. solo algo muy, muy, muy actual. Sí, es verdad. Ah. No, justo quería ah, preguntarles, está costando. Cuál, cuál es la historia detrás de sus nombres, de, de la identidad que, que eligieron, digamos, para presentarse mm -hmm. si es, es algo que surgió a nivel... Fandom en general, eh, o, y después se integró a la, parte, a la parte de arriba de los escenarios. O sea, cómo surgieron. Claro, justamente. Eh, el nombre Satsuki viene de un personaje de, de un manga serie que está sin terminar, que se llama Ex, de nuestro querido Quinteto Clamp parte tú ya no sé cuántas son, porque vienen dejando en hiatus todas sus obras. muy bien, más. Cuestión que Satsuki es un personaje que se conecta a una computadora, a la bestia, como le dicen. Eh, y a mí me pasaba que, bueno, vos lo conoces, vos lo conocés Megu, a, a Maxi, a Caronte. Al principio, cuando nos conocimos con Dan y los demás, yo iba a la casa y. Literal, me conectaba a su computadora y de ahí no me sacaban por nada del mundo. Entonces, primero era Galatea, la de Bubblegum Crisis, y dije, no, Galatea no. Dice, bueno, sos Atsuki, listo. Y ahí quedó. Y quedó más que nada por el asunto de yo y las computadoras, que fue algo. sonar, una relación que sigue, sigue vigente hoy en día. Para que la gente... No, eh, no, no me puedo despegar. Hay, hay y bueno, al final lo terminé asociando. Exacto. Lo terminé asociando a... A mi perfil, por decirlo de alguna manera De alguna manera me tenía que... Esa es, veces Sabrina, sí, Sabrina qué <risas> Básicamente eso ¿Y vos, Mebu? Bien eh, Bueno, a mí el nombre en realidad sale de, de la cantante Megumi Hayashibara Que fue el boom así en los fines <risas> de los 90 eh, Era mi cantante favorita en ese momento sigue siendo una cantante que me gusta, pero bueno, con el tiempo también fui mm. cambiando un poco mis, mis preferencias, pero sí, eh, en claro, ese momento sí. me marcó, me marcó como, como para llamarme así, eh, quedó de mm. Mi quedó meu el apodo, de hecho, mi buzo de mm. egresados dice meu atrás, y me ah. hacía Buenísimo. mucho bullying, mucho bullying, pero no, no, no entendieron nada, no entendieron nada, estábamos muy adelantados para, para esa época, eh, y <risas> La puta claro. Bueno, yo tenía a Lili eh. ¿Cómo? Yo tenía a Lili en el guardapolvo De egresado ah. Mirá, bueno, ¿está? bien Estábamos ahí ah, como bien. en otra En otra sintonía nosotros Sí eh, Pero bien Y bueno, y quedó mm. Megu, Anita Porque bueno, también quise siempre Mantener como algo mío De, de mi propio nombre mm. Pero ya quedó, es un nombre que me quedó ya lo uso porque también me trae como muchos recuerdos, como que me quedó de esa época, desde que terminé la secundaria hasta ahora, tantos años, es como que le tengo cariño y, y nada, lo, lo sigo usando. Eh, sí, hay gente que me sí, sigue sí. llamando así, hay gente que me dice Ana, que Anita, y hay gente que me dice Meu y está todo bien, o sea, todo es válido. Y sí. sí. Respondés vale, sí. a los dos nombres. Sí, sí. <risa> es que ya es parte de una parte. Claro, o sea. sí, sí, sí. Exacto, los videos de Anime Novaires y también de Anime Yellow Kid. Ese señor, ese señor tiene material para tirar durante muchos años, y esperemos que en algún momento... siga editando. <risa> si no, <tuyo. risa> Tal cual. Ah, la, la, la mucha, mucha magia de hace muchos años que hay por ahí. Ay, Dios mío, en fin. ¿Resiste en un archivo? Uf, ¡En uno! ¡Uf! No sabes. En un buen... ¡Arre! arre. Ah. Y yo no tengo todo, sino... Bueno, estuve, estuve más o menos editando y tratando de que vieran a la luz algunas cosas, sino... ¡El señor no se pone las pilas! ¡Qué ah. Ah. bueno! Bueno, yo sigo esperando que la gente eh, pregunte algo. Si no, soy yo nada más tratando de... Como que queda muy... No sé, toda esta dinámica de las entrevistas siempre me pone un poco muy nerviosa, es como eh, las estoy stalkeando uh -huh. todo el tiempo, preguntándoles cosas. Nada, está bien. es lo que Ah, hay está hacer. bien. Mm -hmm. O sea, como para ampliarle el formato charla, ¿no? Uh -huh. eh, sí. uh, pero bueno. Y, y yo estaba pensando, ¿no? En relación a, a todas estas cosas. Eh, mm. Porque no me contestaste, Mébolo, de qué canción cantarías ah, a la calle. Es verdad. Eh, para no, me quedo con, con que la. Sí, sí, sí, es verdad. Eh, pensé que iba a zafar. No, mentira ¿No? No. Eh, Déjame pensar. Ah. No sé por qué se me viene en la cabeza el tema We are the world. Pero bueno, es inconsciente y se me de repente se me ocurrió. Como el tema que une a todo es bueno. eh, todos. Cantemos todos al Sí ¿Sí? <risa> Si tuvieran que hacer... Claro. Sin pensarlo, se me ocurrió We así. We are the people... Ah, re que le cambiaba la letra. Bueno, pueden, pueden cantar plenamente. ¿Te modificás un también. duque? <risa> hmm. Uf, chan, chan, chan. Estoy bastante <risa> inteligente con macros. Así que... Sí. Eh, mm. A ver... Mm. Acá Pensa, estaban, piensa, piensa. Me, me estaban escribiendo algo. Ah, sí, ahí hay, hay gente. Eh, sí, ahí voy. Eh, uh -huh. te, te, eh, a ver qué dice. No, bueno, eso. Entonces se va sumando uh -huh. gente. Hola, la persona que se sumó. Hola. Eh, ya sé, vamos a hacer el sorteo ahora que hay gente Así eh, sí, es el, es el mejor momento Es el mejor momento para el sorteo La eh, que, que tengo frío ¿verdad? La pregunta La pregunta es cha, cha, cha, cha. Eh, la estoy pensando en el momento, disculpen. Ok. Un <risa> nivel de improvisación. Mucho suspenso. Sí, un nivel de improvisación 100%. En los en vivos del Ark en Ciel, para ver qué tan fanáticos son. Uh. Cuando empieza Blue Ribey ¿Qué instrumento suena? Es, es una pregunta ah. con trampa. Sí, sí, sí, es complicado porque no es que arranca con ay, escuchas, confunde. Con... No es para que conteste la gente del chat. Ustedes ya tienen. Ah, okay, okay. Ufa. Ufa, bueno, Cierto. chao. <risa> Estábamos repensando. Sí, sí, igual lo estoy pensando porque tengo mis dudas. Sí, si no, hagamos esto, estas preguntas es para todo el mundo, y mientras pienso una pregunta para la gente de chat. Ah, ok. A, a ver, participen. Bueno, a mí se me ocurre, o sea, no, no, no me acuerdo de los vivos porque no sé ni cuándo los vi, fue hace mil años. Se me ocurre que arranca, de hace una bolude seguramente, con la batería, con los palitos tipo one, two, three. No sé. Eh, en, en realidad la re sería la respuesta correcta, pero por eso decía, no, en realidad no es un instrumento, no está pensado como un instrumento. O sea, las baquetas de la batería, no. Lo, no, no, por eso, o sea, lo, Ah, o sea, ok, ok. Mm. No es un instrumento. No. O sea, es y no es. No, no, para, para. No, decidamos no, ¿cómo es? O sea, el, el, el, la voz, la voz es un instrumento. A ver, a ver. Ah, se lo, va a, lo va a chequear para fijarse. No, sí, sí, está bien. Está bien. Eh, eh, lo dije bien, bien. o sea, lo, voy a dar una pista. Chan, chan, chan. se lo utiliza en los deportes y ya está eh, mmm, fue peor todavía no, no sé no, no sé se me ocurre el, el, el megáfono te acercaste un ah, cachito ah, bien, muy bien Sí. Perdón. Eh. Mm. nota sé, no sé que no vi tantos lives y no me acuerdo, no todos arrancan. Yo te conté, de hecho, te conté, hay un vivo a, a que, que está en YouTube en mm. YouTube que mm. es de, creo que es del no, no me acuerdo si del 15, del 20 aniversario que mm. es la presentación con el carrusel. Sí. Eh, que se ve claro, bueno. se, se escucha clarito lo que hace, de hecho lo tiene colgado Ya ya hice la demon, ya está, Jay, Jay está. Nixie. Eh, Nixie, vení ¿Qué ha pasado, bebé? Anda Ay no, me mata A la gorda! ¡A la gorda! Bueno, la respuesta correcta es un siluato Pero... Eh, tenía sentido ah. Venía Hola. Bueno, ahora sí. el chat que comente, que hola. me diga eh, de Acá dónde... Acá tengo un gordo, hola. Un mega gordo, <risa> que no quiere saber nada. <risa> bueno, chao. Eh, que el chat me diga, ah. está fácil, eh, ah. de dónde es ori originaria la banda de la está. O sea, es fácil, es, es una mera formalidad nomás para que la primera persona que me conteste se lleve... El listo, el registro. Mm. Mm. Lo pueden googlear, obviamente. ¿Qué pasa gordito lindo, ¿Qué pasa? Vamos, no podemos irnos sin, sin entregar que, esto. Que alguien responda. Aunque sea. A La salió en camarito. Sí, sí, sí. <risa> Más lindo. Eh. Ah, uh, uh, uh, uh, uh. número bueno. lindo. Se ve no que hoy, hoy no nadie tiene ganas de contestar. No sé quién llevar el. No que llevará a su computadora. Pero che, no. Ustedes ya lo tienen, después se los paso. Ok. Uh, bueno. Eh... Pregunta importante. Okay. Diga. Ah. <coughs> ¿Les gustaría hacer una transmisión futura? Les voy a poner en compromiso. Pueden decirme que no. Uh. Eh, una transmisión futura en vivo de, para cantar. Sí. sí, ¿por qué no? Y sí, sí. qué les parece si armamos así como una especie de concurso eh, en donde la gente decida aunque sea un, una canción. Dale. Ah, bien, está, bien. Está? Sí. Bueno, está bien, sí. Lo podemos armar. Ahí está. Dale. Obviamente la fecha después lo Sí. Cuando sí, sí, tenga. Sí, obviamente. No hay problema. Pero bueno. Eh, Nadie contestó. No. No. De... Timeout. Ya está, ya fue. Chao. Era fácil. Perdieron la puerta. Oh. No. Vamos cerrando acá, así pueden irse a descansar, no les quiero quitar más tiempo, Dale. es eh, Está bien. Gracias por pasarse. Sí, mm, gracias a vos por la invitación. Eh, ya vamos a tener tiempo para otras charlas, eh, para bueno. recitales en vivo. <risa> está bien. <risa> y, y, y eso, así que gracias a toda la gente del chat que estuvo comentando... Con Espero que no quiso participar. Ah, está bien, que estuvieron que estuvieron ahí, presenciando, escuchando. sí todo. así que Haciendo el aguante. Sí, así que bueno, uh -huh. eh, gracias por, por pasarse y, y seguimos en contacto. Dale. Muchas Dale. Gracias. gracias a vos por la invitación, Echa. cuídense mucho, nos Echa. vemos. Chao. Chao, chao.